Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, feliz inicio de semana, hace un fin de semana espectacular, tuvimos la celebración del Día del Catequista, ayer domingo también nuestra celebración parroquial, el compartir en familia y con toda la alegría y la gracia de Dios nos vamos a disponer para iniciar esta Santa Semana en la presencia de Dios. Hoy lunes la Iglesia celebra la memoria de Santa María Reina, la Virgen María Reina Universal de todo lo creado. Así que, Encomendándonos a María Santísima, iniciemos nuestra semana. Yo quiero invitarlos para que cada uno en este momento encomienda a Dios su necesidad, su proyecto. ¿Qué le vamos a encomendar al Señor a través de María Santísima? Su estudio, su negocio, su trabajo, su examen. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Hoy lunes, queridos hermanos, meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen hijo de la condenación el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen jurar por el templo, no obliga, pero jurar por el oro del templo sí. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos, ¿qué es más grande, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por todo lo que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por aquel que está sentado en él palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay de ustedes guías ciegos, guías ciegos. Nos han encomendado la responsabilidad de acompañar, de guiar, de orientar, pero nos enseguecemos. Nos enceguece el pecado, el poder, la mentira. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que cada día le pidamos al Señor la gracia de poder ver, de poder darnos cuenta lo bueno o lo malo que estamos haciendo y que podamos enmendarnos y que podamos también ponerle impulso a las cosas buenas. Hay muchas cosas buenas en nosotros que necesitan ser impulsadas. Señor Dios, en tus manos ponemos este día, esta semana, que ahora nos disponemos a vivir. Guía, Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestro sendero. Danos la gracia y la sabiduría para hacer tu santa voluntad. Amén. O María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. María Reina, ruegue por nosotros. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.